Denunciaron que agentes de la Dirección de Control de Drogas (DNCD) penetraron a su vivienda y sin orden realizan allanamiento donde fue apresado a su pariente. Bueno, yo no sé cuál es la que yo tiene. Mira, ve cada rato van y le ponen droga. Pues ayer, eh, hace como cuatro días o cinco, se tiraron en la madrugada. Cuando ellos llegan ahí, que le dan a la puerta, que la tumban. Yo le digo, miren. ...enséñame la, la orden que usted tiene, que usted efica... ...no, yo, eso no se necesita... ...porque era un policía que yo lo había visto, ¿verdad que sí? Eh, eso no se necesita, digo, sí, eso sí se necesita... Tuvimos el suelo ahí... ...tiraron a un hijo de los míos que estaban ahí... ...lo tiraron y a mí me dijeron, no, usted se queda ahí... ...cuando le caen atrás al hijo mío, lo agarran... ...y lo traen ahí... ...lo llevan al cuarto donde hay duerme... ...yo le digo, espérese, que yo tengo que estar... ...porque yo soy la mamá de él... ...y necesito ver lo que ustedes le vayan a poner... Supuestamente ellos dijeron que él tenía barrio en zozobra, estas son de barrio, la comunidad es de barrio, yo quiero que ellos digan si sí, es verdad que mi hermano tiene barrio en zozobra, la NSD vive abusando, en mi casa hay un hermano mío que tiene problemas mentales y uno de los policías lo tiró al suelo y lo amarró y lo pisaba con la bota y al alcohol porque andaban borrachos. andaban borracho y diciendo que mi hermano tenía barrio en zozobra, mi hermano no se mete con nadie para allá abajo. Cuestionamos al joven cuando era conducido hasta la oficina de servicios de atención permanente y estas fueron sus declaraciones. Se quedó en la casa y mandó a los policías para adentro y después que los policías estaban para dentro, para allá, lo que hizo fue una injusticia. De para allá lo que hizo fue que vino y trajo una funda, yo no sé ni lo que tenía, mandó a los policías para adentro, entonces cuando está allá, los policías le pasan eso y él confirma otra, si está ahí, ahí en la habitación. La otra, la otra, la otra. Doscientos y pico. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué no sé. Ahora me la a la causa, pero Dios sabe que es una injusticia lo que están haciendo conmigo. Eso es una injusticia y todo el mundo lo sabe. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.